Soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico y he mejorado este video con objeto de agradecer y demostrar mi cariño a todos ustedes que nos han hecho favor de suscribirse a nuestros canales Estilocracia y Estilocracia, Estilocracia Clásico y que además nos conceden el privilegio de seguirnos nos sentimos muy honrados de contar con ustedes entre en nuestra audiencia porque de esta manera podemos asegurarnos de que vivir con el estilo pues no es, no, no, no es tan difícil realmente vivir con el estilo es una manera es una manera de convivir con el universo con los dones de la tierra con los dones que la vida y los regalos que la vida nos da la verdad es que siempre hay que tener ese estilo para agradecerlo y sobre todo para vivir con ese estilo un estilo fundamentado en la buena educación en las buenas maneras un sentido de gratitud siempre y con un sentido de honradez y honestidad frente a todo cuando nuestra personalidad siempre esté emanando esta sensación de claridad, de honestidad, de buenas maneras, de buena educación, de un buen bagaje cultural, no amplio, simplemente un buen bagaje, el necesario para vivir civilizadamente con el resto de la humanidad, con el resto de la sociedad. eso se trata en el estilo y creo que poco a poco y a lo largo de estos años hemos logrado de alguna manera, incluye ese sentido de tener estilo. No se trata realmente de, de la forma de vestirnos o de la forma de aceptar tendencias de moda o cosas así. No. Se trata de, de obtener una manera educada, civilizada, de convivir con los demás. De una manera de empatizar, de tener empatía el resto de, la, de las personas que habitan a nuestro alrededor con nuestro entorno social, nuestro entorno civil, con nuestra ciudad, con nuestro país, con nuestro planeta y digamos que también con el universo. Eso se trata de queridos amigas y amigos. Por eso en esta ocasión quiero agradecer y manifestar mi cariño a todos ustedes los que.. Durante este y otros años nos han seguido y nos han hecho favor de replicar nuestros vídeos. Muchas pues gracias. Que pasen una feliz noche buena. Que tengan una muy feliz Navidad. Y no está por demás recordarnos que siempre hay que tener un propósito en la vida. Siempre. Y nada mejor esta fecha de fin de año para revisar si los propósitos que no nos pusimos como finalidad de 2022 lo logramos, si no habrá que revisar porque lo logramos y entonces volver a plantearlos como propósitos para el 2023 junto con otros nuevos propósitos anotarlos anotarlos claramente y seguir los pasos adecuados porque miren no se puede vivir sin un propósito siempre hay que tenerlo y si no se cumplieron los anteriores hay que tratar de cumplirlos idea, asumir los propósitos y sobre todo, cumplirlos esto es Estilocracia Estilografía Clásico y yo soy Ricardo Rodríguez y les mando un abrazo paternal con mucho cariño a todos nuestros escuchos y a nuestros suscriptores y a nuestros seguidores y a nuestros amigos feliz navidad